Y vamos, amigos, esta semana les quiero comentar dos o tres temas que estamos trabajando permanentemente en ellos. Uno es, en la Comisión de Constitución y Códigos, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que tiene media sanción del Senado, referido a la regulación de las armas. El Frente Amplio plantea, como forma de eh, desarmar a los delincuentes, un proyecto que en realidad lo que hace es desarmar a la población civil. Nosotros no estamos de acuerdo... Creemos que hay que desarmar a los delincuentes y por eso con el diputado Sersósimo, hemos impulsado en la comisión que se vote el proyecto del diputado Germán Cardoso de penalizar a quienes tienen antecedentes penales y se los encuentra con armas. Hasta ahora el Frente Amplio no se ha respondido que lleve adelante esa iniciativa y sí que este, se busque una regulación mayor para los civiles que tienen armas. Todavía no se terminó de votar, se está votando algunos artículos en la comisión. En agosto se va a terminar de votar. Nosotros hemos votado en general en contra y vamos a votar en contra, como lo hemos venido haciendo algunos artículos, la gran mayoría. En otro orden, contarles que esta semana la bancada de Vamos Uruguay resolvió, por una amplísima mayoría, votar en contra del proyecto de regulación de la marihuana. Y esto es un proyecto que, bueno, por supuesto va a dar mucho que hablar pero eh, quiero comentarles que eh, uno de los argumentos que en lo personal manejo es eh, lo, lo increíble que este gobierno eh, ha llevado adelante con este tema. Es decir, todos conocen las idas y venidas que ha llevado el, el gobierno con el tema, todos conocen los problemas que esto genera, y además ahora tenemos la increíble situación que la Intendencia de Montevideo en un bar va a prohibir que haya mayonesa, ketchup y sal y en la farmacia te pueden vender marihuana. Estamos en el mundo del revés, esto es totalmente eh, de locos. Y como tercer y último tema, les quiero contar que eh, este sábado 20 de julio estamos en el barrio Manga, vamos a estar con Pedro Bordaberry, con los amigos de Álvaro Martínez, de la agrupación comerciantes, granjeros y obreros, vamos a estar allí intercambiando con los vecinos. Y dando inicio a lo que estamos programando para el segundo semestre de este año con nuestra agrupación Vamos 10.520, que es ¿Qué tiene tu barrio para decir? Bueno, vamos a ir a escuchar a los amigos de Manga para que nos cuenten qué tienen para decir de su barrio. Hasta la próxima.